¿No sabes cómo utilizar tus redes sociales para generar más ventas para tu negocio? ¿Sientes que inviertes mucho tiempo en lo que es la gestión de contenidos, en la creación de contenidos y todo ese esfuerzo que realizas y que el tiempo que le dedicas a tus redes sociales no se traduce en más ventas para tu negocio y te estás desilusionando completamente o estás incluso enfadándote porque no estás consiguiendo los resultados que deseas? Si es tu caso, quédate porque en este vídeo que es el módulo número 7 del curso de Marketing y Ventas con Herzet, te voy a enseñar cómo utilizar las redes sociales de forma estratégica para generar más ventas con tu negocio que por supuesto sé que ese es tu objetivo. Si aún no has visto los anteriores vídeos de este curso, te recomiendo que lo hagas. Aquí arriba vas a tener una tarjetita en la que te van a aparecer todos los módulos anteriores y que es importante que sigas todo el paso a paso de este curso. Y por supuesto también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones para ser la primera persona en enterarte que hay un nuevo vídeo aquí en mi canal. Todas las semanas hay un nuevo vídeo y además me encantará que sigas paso a paso todo este curso y no te lo pierdas. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo utilizar las redes sociales para generar más ventas con tu negocio. Hay varios factores que tienes que tener en cuenta. El primero de ellos es que tienes que tener objetivos claros. Muchas veces decimos, sí, sí, yo tengo un objetivo con mis redes sociales. Quiero generar más ventas, quiero generar eh, o conseguir más seguidores, quiero llegar a más personas, quiero vender más. Pero sinceramente esos no son objetivos claros, no son objetivos que puedas medir. Un objetivo medible es decir, quiero conseguir mil seguidores antes de diciembre del 2021, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando llegue diciembre del 2021 vamos a poder medir si se ha cumplido o no ese objetivo. También es importante que tengas un objetivo que sea realista, es decir, yo no puedo pretender decir bueno, eh, en diciembre de 2021 hoy comienzo mi cuenta y en diciembre de 2021 quiero eh, obtener 100.000 seguidores pero voy a publicar una vez cada tanto y no voy a tener ninguna estrategia porque eso evidentemente no sería realista y no sería consecuente con lo que estás pidiendo. Entonces, tienes que tener un objetivo realista, un objetivo que sea alcanzable, un objetivo que también sea relevante para tu negocio, es decir, ¿qué voy a conseguir yo con, con esto? Y que se pueda medir, que se pueda establecer dentro de un tiempo y que podamos medir, que sepamos si hemos cumplido o no ese objetivo y si tenemos que ajustar nuestro plan de acción. Cuando tengamos estos objetivos definidos en cuanto a seguidores que quiero conseguir en redes sociales, tasas de apertura, por ejemplo, si estamos hablando de eh, email marketing, cantidad de visualizaciones de mis vídeos, de mis posts, cantidad de, de comentarios que quiero conseguir, cantidad de ventas que quiero a través de esas redes sociales, pasamos al plan de acción. Evidentemente, uno de los puntos muy importantes es contar con una estrategia, saber cuándo voy a publicar, qué voy a publicar, por qué voy a publicar eso, qué es lo que espero conseguir con ese contenido, para qué lo estoy eh, compartiendo dentro de mis, de mis redes sociales y qué es lo que espero conseguir con la publicación de este contenido. Tienes que crear contenido que entretenga, que inspire, contenido que eduque, contenido también que le demuestre a tu audiencia que tú eres un referente dentro de tu sector, que eres un experto dentro de tu sector, que entiendes de aquello de lo que estás hablando y que te dé esa autoridad y confianza para que las personas puedan dar el paso y comiencen a trabajar contigo. Otro de los aspectos también muy importantes que tienes que tener en cuenta es que veces utilizamos la fórmula que se llama del 80-20 en donde nos dice que tenemos que crear un 80% de contenido útil y un 20% de contenido enfocado a la venta. Yo sinceramente no estoy de acuerdo en todo lo que explica esta, esta fórmula porque nos obliga de alguna forma a dividir el contenido de venta del contenido que es eh, útil o de valor, ¿vale? Entonces nuestro feed por ejemplo en Instagram, nuestro muro de, de Facebook se transforma en un eh, espacio en donde ahora vendo, ahora aporto valor, ahora entretengo, ahora vendo, ahora eh, inspiro, ahora aporto valor, ahora educo, ahora vendo y a mí esta estructura sinceramente no me gusta. Si tú consideras que estás ayudando, que estás aportando valor, que tienes la solución a un problema para una persona, ¿por qué no venderlo? ¿Por qué no ofrecerlo? ¿Por qué no dar el, el paso para decirle a esa persona, a esa persona que además es tu cliente ideal, oye, yo tengo una solución para eso que tú, eh, que a ti te está pasando, para ese problema que, que tú tienes? Entonces, a mí no me gusta crear contenidos que sean solamente enfocados a, bueno, ahora educo, ahora vendo, sino que lo que hago es una combinación. Creo un contenido que es de, de valor, un contenido que es útil para mi audiencia, y dentro de ese contenido inserto una llamada a la acción de venta, una llamada a la acción para decirle a esa persona Hey, que estoy aquí y que quiero ayudarte y que tengo la solución a ese problema que tú tienes. ¿Con esto qué consigo? En primer lugar... Consigo más interacción con el contenido. Cuando publicamos un contenido que es muy enfocado a la venta, lo que sucede es que evidentemente tenemos una interacción muy baja. A nadie le gusta que le vendan. Como dicen por ahí, a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, evidentemente, esos contenidos no tienen prácticamente interacción. Por lo tanto, es mucho mejor crear un contenido que sea útil, un contenido que le aporte algo a esa persona y que luego le diga, oye, que estoy aquí y que quiero ofrecerte esto porque sé que tienes este problema, así que esto que te, que te cuento es para ti y ya te lo he demostrado con todo el valor que te he estado aportando. Ahora me dirás, Cecilia, ¿tengo que hacer esto en absolutamente todas mis publicaciones? No, claro que, que no. Eh, si quieres, puedes aplicarlo, pero... Yo lo que te recomiendo sí es que cuando vayas a, a crear contenidos más enfocados a la venta, a mí me gusta mantener esos contenidos que sean explícitamente de aportar valor, contenidos útiles y que no todo sea venta, venta, venta, pero sí que aplico mucho la venta dentro de mis contenidos y no tiene nada malo. No hay nada de malo en vender porque sé que estoy vendiendo un servicio de calidad, estoy vendiendo la solución al problema de una persona y que la estoy ayudando a través de lo que le estoy ofreciendo y lo que le estoy contando. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Así que eh, aplico estas llamadas a la acción de, de ventas en muchos de, de mis contenidos dentro de mis cuentas en, en redes sociales y también lo realizo en cada uno de los emails que envío a mi base de datos. ¿Por qué? Por lo que ya te he dicho, tengo una solución para un público en concreto que tiene un problema en concreto y le cuento cómo puedo ayudarla demostrándole de forma anticipada que evidentemente soy una, una persona que entiende sobre aquello de lo que le está hablando. sí Entonces... A mí me gusta aplicar la fórmula 80-20 de esta forma y te animo a que tú también lo hagas. Que no dividas tu contenido de ahora educo, ahora vendo, ahora educo y ahora vendo, sino que hagas una combinación, una fusión del de contenido de valor con el contenido de venta y que puedas llegar a más personas. Utiliza también colaboraciones para vender, utiliza eh, eh, colaboraciones con... Eh, directos en podcast eh, a través de tu blog, a través de tu lista de, de email marketing, a través de tus historias contando lo que haces, a través de tus historias destacadas dentro de, de Instagram, a través de posts que puedas realizar en tu, en tu blog. En todos los formatos puedes aplicar esto que te estoy contando. Es importante que trabajes tu comunicación en distintos... Eh, vías y sobre todo también que no olvides trabajar tu lista de email marketing, tu lista exclusiva, tu lista de personas que ya se han descargado tu, tu lead magnet, te han dejado su correo y que quieren seguir sabiendo de eh, ti, de aquello que haces y a los que puedes seguir nutriendo para convertirlos en clientes. Utiliza las redes sociales como medio para llevar tráfico a tu propio territorio, que es tu página web y es tu lista exclusiva, ¿vale? Espero que esto eh, que te he contado te sirva y ya sabes, si quieres seguir aprendiendo sobre cómo vender de forma totalmente distinta, natural y estratégica te espero dentro de mi membresía ventas con Herset. Una membresía en la que quiero enseñarte a vender de forma diferente, natural, con ángulos de venta que hasta el momento seguro no habías escuchado. Que aprendas a vender desde tus valores, sin perder tu personalidad y sin parecer un comercial desesperado. Te espero dentro de mi membresía en liveemprendedor.com barra Herset. Allí te estaré esperando porque además todas las semanas hay nuevo contenido, ya hay muchísimo contenido dentro de la membresía. Tienes el curso de ventas con y además tienes todos los contenidos de la membresía y también cada mes tenemos una masterclass en directo en la que realizamos dinámicas porque quiero que aprendas a vender de forma totalmente práctica de forma distinta y que te sientas totalmente tranquilo a la hora de vender. Así que te espero dentro de la membresía y por supuesto también espero que si aún no lo has hecho, te suscribas aquí a mi canal de YouTube, actives las notificaciones así la semana que viene eres el primero en enterarte que hay un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Nos vemos. Chao, chao.